Dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida en medio de accidente de motocicletas ocurrido a la madrugada de este lunes en la entrada del boulevard en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo. Los fallecidos fueron identificados como Raudi de la Cruz Reyes, de 22 años de edad, residente en la comunidad Sabana Rey, y Debbie Alberto Rosario, residente en Alto Viejo, Sabana Rey. Mientras que la mujer, que aún no ha sido identificada, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió a eso de las 3 de la mañana y los cadáveres permanecieron en el pavimento hasta las 6 de la mañana en espera del médico legista. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.